es loco que siempre ha echado broma aquí. Perevesa, broma. Esto es un contrato colectivo de que ellos mismos han destruido. Nos cansamos del socialismo aquí. Nos cansamos de todo. Nosotros, trabajadores de Pérez. Y este individuo que está aquí es el que ha echado y ha quebrado toda Venezuela. Fíjense como ha derrenado todas las lanchas, lanchas totalmente destruidas, totalmente destruidas, todas esas lanchas que están ahí están fuera de servicio, fuera de servicio, fuera de servicio y lo voy a comprobar porque aquí estamos. TP, transporte de personal, tres operativas, conexiones, una. Mírense ahí, fuera de servicio, fuera de servicio, fuera de servicio, o oh, fuera de servicio, fuera de servicio, cuántas lanchas fuera de servicio hay. Y en total tenemos tres operativas. Vamos hacia allá. Y vemos la cantidad de lanchas que hay, se pierde nuestra vista, hacia allá, miren todas esas lanchas que están hacia allá, todas están fuera de servicio, fuera de servicio, esta lancha un día podemos ver allá, la barra, bueno. como si le habla Edith Romero, inspector de flota, Muelle 1, La salida